Y con Juan Retali, que es, además de comerciante, ex integrante de la Federación Empresaria de Mendoza, próximo a presentar un libro, ¿es verdad esto? Es verdad, es verdad. Ahora el 1 de diciembre. ¿Plantaste sabe... un árbol? Es lo que me falta. Tengo una Porque hija. El libro ya lo tenés, tenés sí. una hija. Sí, sí, te sí. falta plantar un árbol, que sería la tarea más sencilla. Hay que cuidarlo, Juan. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, buen día. Gracias por estar aquí con no, nosotros. Gracias por invitarme. Y cuida eh... el agua, que es fundamental. Tenemos una sequía en tremenda. ¿No? Claro. Sí, sí, también. <risa> Juan, el libro de, tiene que ver con, con comercio esto, ¿no? Sí, sí, sí, es un libro que habla sobre, sobre tiendas, se llama Tiendas que Enamoran. Uh -huh. Y justamente tiene que ver con eso, con, con, con la actividad del comercio que hoy muy poca gente habla y, y, y la idea es que es meternos desde de, de no ahí. Ayer, Juan, venimos hablando del tema de la inflación, que obviamente nos golpea a todos. Recién escuchábamos, y, y está bueno que vos hayas venido hoy, porque Agustina ponía en pantalla más temprano la, la amenaza de Sergio Massa, ¿no? Que dice, si no bajan los precios o si no tienen, en todo caso, aumentos que sean razonables, abro la importación de, de, de indumentaria textil. Eh, vos conocés muchos de, de, de este tema, ¿no? ¿Crees sí. que eso puede ser un principio de, de solución o no? A ver, la realidad que nosotros hoy en Argentina, si vos me decís que, que tenemos una producción textil importante, que podemos digamos, solventar lo que lo que deberíamos traer de afuera, sería un golazo. Hoy la realidad es que Argentina está muy complicada en ese tema. O sea, hay muy pocos fabricantes de tela. Muchas veces te pasa que vos vas por la calle y te encontrás con vidrieras con el mismo estampado en un montón Pero de prendas. Pero hay muy poco que abastece a todo y es, o sea, está monopolizado claro. o no alcanza. No, Esa no, es la pregunta no, que te quiero está, hacer. Está monopolizado. Y, y lo, lo que hace nosotros Entonces está decimos, bien lo que dice Massa. Claro, sí, por supuesto, por supuesto. En ese sentido está bien esto de pensar así. Mira, la verdad que si no si no abrimos la venta de otra forma, el tema es que Termina siempre pegando en el, en el, en el, en el comerciante. So, muchas veces nos pasa esto de que el comerciante es el que sube el precio, el comerciante claro. es... Pero en verdad es de atrás. O sea, hay tres tipos que tienen, tienen la tela en todo el país, Ahí se sientan claro. sobre la tela, y no la, no la venden. Juan pasa lo mismo con... Agustina y Seba y Rodri. Pasa lo mismo con todo, en definitiva. Sí, claro. Con los alimentos sí. pasa lo mismo. Va al supermercado y te dice, no es mi culpa, es que dame el otro. ¿Y ¿Cuántos son cuatro que manejan todos los bueno, fondos de la Argentina? De hecho, el Por número ejemplo. está, ahora dicen, son el 65% de los de lo que consumimos está canalizado por 20 empresas. 20 dueños sí. en la Argentina son los que tienen el monopolio no del es 65% de lo que consumimos. Eso no es capitalismo, eso es otra cosa. Para los que defienden el, el sistema, evidentemente no debería funcionar así. Uh -huh. Porque si no, no hay entonces un mercado la que y va a competencia. Siempre, siempre. Es, es, que, es que en verdad, ¿con, con quién competís? O sea, el claro. problema es que cuando vos tenés tan poco, ahora si vos abrís y decís... Yo por ejemplo en, en mi tienda vendo una marca internacional cuesta muchísimo que ingresen, llegan los, los claro. contenedores al puerto, cuesta mucho que ingresen. Ahora, cuando ingresa? Y, y vos ves la diferencia de la calidad de la mercadería, que es un poco lo que hablábamos recién. Digo, está buenísimo porque vos mercadería afuera que tiene mejor calidad y demás, lo que hace es que el que produce a nivel nacional, bueno, tenga que mejorar la calidad sí. porque hoy nos estamos quedando atrás. Pasa, mira un detalle no menor, con los juguetes de los chicos. Nosotros, mientras en el mundo los juguetes son de desarrollo, donde los chicos aprenden motricidad y un montón de cosas, en Argentina seguimos produciendo juguetes de madera. Entonces, claro. generamos una diferencia en la educación, en la motricidad del niño, en un montón de cosas que después, a futuro, vamos a tener sus consecuencias. Igual se, se dice rápido, la, la amenaza de masa se dice rápido, pero concretarla es muy difícil porque después cortas por lo más fino. ¿Qué te puede decir el fabricante? Bueno, entonces, como vos abrís la importación y yo puedo comprar también, te despido a estos trabajadores que, lógicamente, sí, ya sí, no los hay necesito. Un lobby, hay un lobby después no, que lobby No es, o sea, no es tan fácil. el dicho al hecho es muy, es muy difícil. Lo que está intentando es... Paremos un poco Freno la mano poco. porque en un año fue un aumento del 120%. Pero el problema es que nadie habla sobre los impuestos. Ya está todo bien, ahora lo que nosotros deberíamos hacer para generar más trabajo, para poder producir mejor, para, es bajar los impuestos y que nosotros podamos trabajar de una manera diferente. ¿Qué impuestos, Juan? Vamos, vamos a lo que Porque también he leído mucho que Argentina no está entre los países que más impuestos cobran, que es como una fantasía eso, que hay países que cobran muchos más impuestos, incluso de los países desarrollados. Contame cuáles son esos impuestos que vos crees que hay que bajar. A ver, punto, punto primero, hay países que cobran mucho más impuestos, eso es real, lo que pasa es que tienen otro tipo, otro tipo de vida. Uh -huh. Entonces si vos me decís, mira, vas a pagar el 45% de impuestos, pero la verdad que vas a tener muy buena educación, como sí. una salud. Bueno, sí, la verdad que sí, lo pago. Ahora, el problema nuestro es que pagamos un montón de impuestos que después no vemos que vuelvan. ¿Cuáles, bueno, por ejemplo? Por ejemplo, el IVA, vos uh -huh. pagas el IVA, ingresos brutos. O sea, vos cada vez que no sé. El IVA, haces... recordemos que fue algo que surgió, supuestamente era en su momento. Cuando surgió, era algo que iba a durar poquito tiempo y no se fue nunca más, llegó para bueno, quedarse. El impuesto al cheque. El impuesto al cheque fue un impuesto que salió, era un momento, y lo seguimos pagando. Uh -huh. El CIRICREP, vos cada vez que te metes en la cuenta del banco y vos ves la cantidad de impuestos que pagas esto del, del CIRCREP, es una locura. Está bien que después vuelve, digamos, vos lo puedes presentar, pero la realidad es que nosotros cada vez que levantamos, y yo siempre digo, hay que hay que valorizar mucho el, el trabajo del comerciante, porque en, en el común de la gente se piensa que el comerciante es el malo que compra sí, y vende. porque es el último el que pone la cara. Claro, pero la realidad es que vos cada vez que levantas la, la persiana de tu negocio, el 35% de lo que vos cobras se lo lleva el Estado. Te hago una pregunta y, sí. y apelo a tu honestidad. Si el Estado mañana se levanta, Alberto Fernández dice, sacamos todo esto, 35% menos en total. ¿Bajaron un 35% de los precios o no? Sí, mira, yo, yo te cuento, hay una experiencia que se dio, que fue en Puerto Rico, eso bajaron del 28% al 7%. Y, y los quiosqueros te dicen, la verdad es que yo pago el impuesto. O sea, porque yo lo que quiero es dormir tranquilo. O sea, la, lamentablemente hoy hay una economía que es la real y una economía paralela. Vos sabés que hay muchos comerciantes que lamentablemente venden en blanco, que venden que venden uh -huh. en negro. Nos pasa a todos, digamos, no no es, no es algo tabú que no se puede hablar. Son cosas que lamentablemente sí, sí, pasan. Sí, sí. Ahora vos me decís, mira, va a, a bajar los precios, el consumo se va a activar. Bueno, dale. Uh -huh. O sea, la idea es que nosotros podamos activar. Vos decís, yo gano más dinero, yo consumo mucho más. Si, si la persona, fíjate lo, los sueldos, por ejemplo, vos pagas casi el doble de sueldo en impuestos de lo que vos le pagás al empleado. Si vos me decís, mira, se lo doy todo a él y que él consuma, eso genera una rueda uh -huh. donde todo nos puede ir mejor. Ahora, la verdad es que vos decís, pago un montón de impuestos, que no lo veo que vuelvan, que no generamos nada positivo, que cada vez me afixan más, que cuando me va bien el Estado me saca, cuando me va mal el Estado me saca, y, y a nadie le importa. Y encima yo siempre digo, digo el comercio es el 23% del Producto Bruto Regional de Mendoza, el vino el 5%, el petróleo el 8%. O sea, es un, es un lo, sector muy grande. Lo que, lo que me parece que además estamos de acuerdo es que hay que distinguir siempre entre lo que es la gran empresa, de las que estábamos hablando hace un rato, claro. y la PyME. Claro. O sea, cuando, cuando vos haces esa distinción, porque después también hay empresarios que tienen muchísima ganancia, que durante la pandemia ganaron un montón, y que después cuando les pedías el impuesto solidario, las grandes fortunas, que era, se armó toda una cuestión judicial y toda la cuestión... Me parece que si tenemos que dar un debate justo, está ahí. Después con las pymes podemos ser, es mi criterio, un poco más flexibles sí. y considerar que creo que el, el número es que entre el 85 y el 90% del trabajo que se genera, lo da la pyme, uh -huh. no la da la, la empresa lo, grande. Sí, un poco, perdón, digo con esto de, de recién decías lo del libro. Yo lo que planteo en el libro es que si bien el comercio es una pyme, tiene una dinámica muy particular. Yo, yo, yo convivo con la gente que labura conmigo, a mí me cuesta decir la palabra empleado, o sea, nosotros somos compañeros de trabajo, yo convivo más con ellos que con mi familia, entonces vos tenés una dinámica muy particular que hace que el comerciante esté en el día a día muy metido en su empresa. Y por ejemplo, ahora vi que están, están buscando que el fondo de transformación dé alguna línea de crédito para el comercio, alguna línea de crédito saber cómo hacer para ayudar al comercio, cuando el comercio, que es una actividad tan grande como te decía recién, hoy no tiene ningún ningún apoyo. O sea, vos vas a un banco y es más fácil conseguir para comprar una tela anti granizo que para claro. comprar mercadería. Juan, y se han tenido que, eh, digo, vamos a, te habíamos invitado también porque queríamos ver la otra parte, que hace? nosotros hacemos peripecia para llegar a fin de mes, la gente en general, todos nos la rebuscamos. ¿Qué hacen ustedes? Porque yo también pienso, mientras más aumentan, menos venden. Es, es lo que yo pienso, por ahí no funciona de esa manera. Y si menos venden, menos en algún momento tenés que bajar la presión y cerrar. No sé hasta dónde se puede ir con la inflación. Mira, es muy difícil la venta, es más, nosotros tuvimos en la primera, la primera mitad del año hubo como un veranito interesante que era, la gente no tenía capacidad de ahorro, entonces vos decías, ¿sabes no qué? Me, me voy a comer, me voy a patinar y se acabó sí. la el, el lujo en lugar de irse a vacaciones sí, era sí, una compra de o sea, y, y, no, y no podés ahorrar porque vos guardás el dinero y al mes siguiente te ya, cuesta vale mucho menos. Hoy ya eso se nota que ha bajado mucho. El día de la madre hubo una baja muy importante, el día del niño nosotros sentimos Vendieron una baja. Menos. Sí, se, se sentió una... Ajá. A ver, si bien después los números que salen por CAME, que son a nivel nacional, te dicen no, porque el aumento... Bueno, la realidad es que si vos vas al comercio local, ves que hay muchos comerciantes que le cuesta mucho la venta y ha bajado mucho la venta, y a partir de ahí empiezan los malabares. ¿Cómo hacer? Ahora, hay un problema que es mucho más grave, que es... Mientras el comercio en el mundo va, va cambiando, se va digitalizando, y no tiene que ver con, con la tienda online, se va digitalizando el comercio, va empezando en, en nuevas formas de venta y demás, nosotros acá en Argentina vemos cómo sobrevivir, Pero cómo, cómo hacer para bajar los precios para vender, cómo hago para negociar con el, con el, con el, con el, con el empresario, para a veces bajar la calidad de la mercadería, eh. ver qué consigo. Digo, Yo vendo coches de bebé, Digo, ¿cómo consigo un coche? de Hoy no entra en el país. Entonces cuesta un montón y el que te los tiene, te los venden como hablábamos recién. ¿Es fábrica nacional? No, no, no. existe. No, ¿Es no, todo extranjero? No. Todo, todo, todo. ¿Qué todo, problema es? Sí. Bueno, el gran drama de Argentina, no sí. haber industrializado. Que eso algunos apuntan que fue un, un, un problema histórico entre los que exportaban, que preferían libremente exportar, pero bueno, es otro tema, más más histórico. Pero bueno, ahí está el otro problema, no que hay muchos productos que se venden que no se fabrican acá. Entonces, sí. es, es muy complejo también ingresarlos y venderlos. ¿Cuánto vale hoy un changuito? <ríe> ¿Un changuito? Esta, digamos, vos tenés con huevito o sin huevito. Sí, con ah, huevito, porque hoy viste que tenés que meterlo en el auto, te va a pasar Sebastián. Ya lo tengo, ya lo tengo. Entonces, tenés que tener huevito, <ríe> claramente. Ver dónde lo compró, yo no quiero decir nada. No, ¿me lo aparentemente ¿no? se lo regalaron ¿no? y lo es compraron en tu negocio. Lo único que le hicieron es una camisetita <ríe> de San Lorenzo, <La> <ríe> <para> que... <ríe> Pobre, bueno, digo. No, pobre, no, no, no. No, no, no. No, no pobre. Dejalo. Sí, que, coincidimos, coincidimos. No, un de cruz hubiera sido mejor, pero digo, mala eso. eso, coches, todo con huevito arranca más o menos en 50 mil pesos uh -huh. y tenés coches de 300 mil pesos. Digo, que por ejemplo a mí cuando me los ofrecen para vender en 300 mil pesos, digo, no, ¿quién me va a comprar? Ah, va a está arrasar. bien, en el mercado de Buenos Aires sí, hay gente que te compra un coche de 300 mil pesos, pero más o menos hoy un coche está claro. 120, un buen Mira, coche. Yo lo 120 hace tres años, chicos, escuchen esto, tres años el de Nina, este, 12 mil pesos. Y, era, y hoy me está diciendo está bien, 50 hoy, mil en el inicial. Hoy sería eso. Muy básico, ¿eh? o sea, Muy básico. O muy sea, básico. Claro. Hoy 120. No 100, viene con un uno que co... trae aire acondicionado, viene con claro. pantalla 3D adelante, toda la movilidad. Te, sí, el, se te, tan el tema cuando tenés niños, que tripado. no le tenés que comprar el cochecito con el huevito, le tenés que comprar el cochecito, la practicuna, no, claro, etcétera, claro, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Por suerte en mi caso, ¿no? Digo. Estoy pensando en cómo se fueron <ríe> los precios. Bueno, no, no estoy discutiendo nada, ¿no? Pero... Cómo se fue no, todo no cura, impresionante. No cura. Y, y esta temporada, sobre todo de ropa ahora, es, es muy, muy llamativo el, el, el no tener referencia. Porque vos claro. decís, ¿con qué comparo? No sé con el si, año claro. pasado claro. está el doble. Hay ¿Te bancaban de... unos mensajes de la gente? Pero por supuesto. ¿Por qué no? Mirá, no, que, sí, mirá vienen... que pueden salir ah. con punta, yo, yo quiero reivindicar la imagen del comerciante. De verdad, esto es una cosa sí. importante. La imagen del comerciante, porque la gente sigue diciendo, no, porque ustedes son los que... Y la verdad que es un laburo muy difícil y, y muy poco... Entendido. Uh -huh. Hay comerciantes malos. Tío. Obvio, sí, en siempre hay en todo, pero, pero es muy difícil. 2613 4. Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro, cuatro. Mirá este, por ejemplo, Sebastián, todo tuyo. Hola, Mendoza Extra. Yo sí cambié mis hábitos de consumo. Por ejemplo, dejé de comprar carne. Es una vergüenza que aumente todo menos los sueldos. Da vergüenza ver gente que cobra los planes y no trabajan, mientras nosotros trabajamos 13 o más horas por día por un sueldo miserable. Yo trabajo por hora y me pagan 130 pesos la hora. No valora nuestro trabajo, que es el de cuidado de adultos mayores. Todo impuesto en Argentina está muy dibujado por los contadores. Compras y ventas también. Además, de los empresarios, claramente la gente tiene que cambiar sus hábitos de consumo. ¿No le queda otra? Una pregunta para el señor Retali. Mi tía compró dos remeras Sara en Tailandia originales a 3 dólares, lo que serían 840 pesos. Y aquí las mismas remeras salen 7 mil pesos por solamente una prenda. ¿Por qué? Bien, a ver, primero que hay un problema muy grave de importación. O sea, eh, tenemos un montón de países que son productores, que, por ejemplo, Zara o, o muchas marcas importantes fabrican en todo el mundo y después lo van distribuyendo. La realidad es que después cuando llega acá los impuestos son imposibles. Primero los impuestos aduaneros, o sea, el ingreso de la mercadería del país, y después lo que a mí me cuesta desde que yo recibo la mercadería como, como, como sí. comerciante y la pongo a la venta, digamos Yo sí o sí tengo que sumar un montón de impuestos Porque si no pierdo dinero También debo, debo decirles algo En muchos de esos países el trabajo es clasi, casi esclavo Y sobre todo en esto, en la industria sí, sí, sí. textil Entonces muy barato comprarlo allá Porque no, bueno, pero, el por ejemplo, tipo que está detrás lo, lo liquidan ¿eh? pero, pero, que, que, claro. y, pero lo compras generalmente de ahí y se van Casi todo eso viene de, de, de esos lugares Sí, o también hay barcos factoría Hay barcos que arrancan y van van fabricando en el barco Y cuando llegan los lo bajan el Es puerto. un trabajo casi esclavo Es esclavo, no, no, no es casi, es esclavo pero Entonces, bueno, También es barato por eso, tenés una contra. Acá por ahí hay otros derechos laborales, que muchos dicen que es muy caro. este Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, al margen de eso, también viste que hay tantas cosas ahí entre medio, no? que uno por mucho, ahí no tiene en cuenta. Hay mucho. Fíjate, cualquier ropa deportiva, que, que uno puede comprar en cualquier tienda, fíjate dónde fue producida. Claro. Y ahora te, te vas a dar cuenta cómo bajan los costos, porque van generando en ese tipo de países, y es muy, es muy difícil. Pero realmente, digamos... Eh, cuando vos haces todo el trazado del de indumentario en este caso, vos ves cómo va sumando y más cuando es importada, cuando llegan al puerto, porque además lamentablemente para que, la, para que te liberen la mercadería hay que hacer algunos arreglos, entonces digamos, te lo, te lo cuentan los mismos importadores. Sí, es una sí. locura. Que después terminamos esto, ¿no? O sea, la, la, terminamos el, el comerciante dando la cara y sí, sí, dicen, sí. Yo, con... la yo vendo la marca internacional y me dicen, yo esto lo consigo en Chile. Y la verdad y sí. que sí, ojalá.